Que onda gente, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y aquí vamos a estar peleando con cualquier perturbe, cuando Mientras cuento mis anécdotas con una persona que no debería decir Pero ya fue, lo voy a mencionar Todo comenzó en el 2021 cuando yo estaba buscando el meme de Gana y, y yo puse en joda Gana a Naruto Y cuando menos lo acordé venía Deitar una persona que se llama Ángel Valentín, quien se convertiría en el dios de ahora Hicimos una broma con él, todo re tranqui todo re loco. Todo cuando cuando menos lo acordé apareció este mismo. Que en ese momento su nick era Mauricio Medina, y ahora dice que su nombre ya no vale nada para él, o sea, XD, what the fuck. Y nada, todo transcurrió con normalidad. El tipo me hateaba solamente porque no me gustaba Naruto, XD. Hasta que llegó un punto en el que me hice amigo de él. O sea, es que, espera que, Uy, creo que leí donde no debería. Espera. Ay. Y nada, eso. Yo estaba de lo más tranquilo del mundo. Me hice amigo de él. Hasta que tocó un tema super hiper, mega ridículo. El tipo le deseaba la muerte a un tipo llamado eh, Héctor Chija. Sepa judas quién es ese tipo, pero yo lo rebanco. Y nada, eso, eh, todo transcurre con normalidad El tipo, yo eh, soy su cocheja, me está acosando Solamente porque yo le dije que eso era ridículo Que cómo podrías odiar a alguien que solo por sus gustos O sea, qué Así que nada, dejé de ser amigo de él A este momento me anda hateando solamente por boludeces Yo lo remarqué varias veces O sea, en ese momento yo era re fanboy de Dragon Ball A la I y yo estaba jequeándole eh, solo por eso, o sea, what the fuck? o sea, re fanboy era, me arrepiento de esas huevadas. Hasta que llegó un punto que en el que dejé el fanboy, el fan O sea, para jugar como en esa huevada, pero bueno. Yo dejé el fandom de Dragon Ball hace como unos 5 meses por ahí. Yo le conté esto al Ben y este pendejo lorto no me creo. Y ahí me ven convenciéndolo como todo un imbécil. Que hasta que llegó. Estaba lo más tranquilo. Eh, llegó un punto en el que tipo me estaba renunciando. Hasta usaba multicuentas como Naruto Sumaki, el Dios de Dara etc. Y el 8 de octubre, ese día más trágico, XD. Ok, no, no fue tan trágico, pero bueno, aquí No fue tan trágico que digamos. Perdí el canal original en que se llama más bienvenido en XL. O sea, ese canal yo lo recuerdo con mucho cariño porque fue uno de, es mi primer canal en el que estuve. Y nada, el tipo re falso. O sea, yo me cree el canal que están viendo ahorita mismo. El tipo es re falso y, y puso con su multicuenta. Vuelve a YouTube y luego volvió él a decirme. Vas a borrar este canal, o sea, re pelotudo el chabón O sea, no te conformas con, con que perdí el canal Ahora vas a decir cosas re frías O sea, vos, vos decís que yo era amigo tuyo Pero eso solamente fue el año pasado No fue este año, pelotudo Y nada, yo re molesto Yo le dije que cuál Yo le estaba re jodiendo el men O sea, yo estaba muy molesto por lo que había hecho Hasta que empezó lo, la tragedia de muchos youtubers Así que eso iría, no sé, para otro video, pero mientras yo les cuento. Todo transcurrió con normalidad, yo soy llevarte wey solamente por solamente porque este es re estúpido. Nada. Le, le dediqué un video. Bueno, cinco, seis, no sé, ya pero la cuenta. Y él, y el me Hoy se acaba de crear una multicuenta de jigsaw. O sea, what the fuck men. Yo sé que es multicuenta porque usa el mismo estilo de grabación y ¿no? empieza. Y nada, eso Hasta el día de hoy me sigue hateando. Mientras tanto vamos a vencer a Simon Que dice lo que Dios quiera Bueno, va ¡Pum! Y nada, esa es la, el fin de la explicación Esta es mi versión de los hechos Es la primera vez que muestro mi voz real Y nada, eso Soy más 29 y me despido chau